Ingeniería de Software 1, Unidad didáctica 1, Metodologías para el Desarrollo del Software. La Ingeniería de Software es una disciplina que integra métodos, técnicas, herramientas y procedimientos para el desarrollo de software. Este proceso de desarrollo de sistemas de información contiene tres fases genéricas, independientemente del paradigma de ingeniería elegido. Las tres fases son definición, desarrollo y mantenimiento. Se encuentran en todos los desarrollos de software independientemente del área de aplicación, del tamaño del proyecto o de la complejidad. Es así como las metodologías de desarrollo de software son un conjunto integrado de técnicas y métodos que permite abordar de forma homogénea y abierta cada una de las actividades y ciclos de vida de un sistema de información. ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a identificar el ciclo de vida del software, deduciendo el proceso de desarrollo ejecutado bajo metodologías ágiles y estructuradas. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Reconocer las teorías del aprendizaje, metodologías y tecnologías implicadas en el desarrollo del software. Identificar los ciclos de vida en el desarrollo de la ingeniería del software. Reconocer las metodologías de desarrollo de software comparando las estructuradas con las ágiles. Identificar los stakeholders de un proceso de software. Aplicar ciclos y metodologías en los stakeholders identificados. Identificar los roles utilizados en procesos de desarrollo de software